hola amigos y amigas a este nuevo tutorial del rincón gráfico en este caso les presento este interesante tutorial de adobe photoshop en el cual crearemos un planeta como el que ven en pantalla de manera fácil y sencilla utilizando un par de filtros unas cuantas fusiones de capa unos rellenos muy sencillos y con mucha facilidad podrás ir practicando podrán ir practicando para poder aprender este fabuloso programa de diseño gráfico vamos a ello lo primero que haremos será irnos a photoshop y en photoshop le vamos a decir menú file o archivo no importa si lo tienes en inglés o en español o si tienes tu versión tanto para mac o para pc esto no importa no tiene nada que ver el resultado es el mismo como venía diciéndoles nos vamos al menú archivo o file y le decimos nuevo o new o control n o comando n simplemente vamos a crear una imagen pequeña de dimensiones pequeñas para que no nos vaya a pesar tanto o no nos demoremos tanto haciendo esto para que el equipo no no se demore procesando ta tanto la imagen vamos a crear una imagen nueva de 500 x 500 píxeles colocan acá píxeles las unidades en píxeles le vamos a colocar que la resolución sea de 72 píxeles por pulgada es decir una resolución baja eh, que es muy buena para web y en el contenido del fondo le vamos a decir white o blanco no importa listo y le decimos ok Obtenemos un formato nuevo, completamente cuadrado, eh, con un fondo blanco. Esta va a ser nuestra mesa de trabajo. Muy bien, lo que vamos a hacer inicialmente es crear dos capas. Como creo capas? Simplemente me voy a la, a la ventana de capas o de layers. Si no la ven, pueden presionar el comando F7, tanto en Windows como en Mac, y les va a aparecer la ventana de capas. Vamos a crear dos capas. Para crearlas nos vamos a la parte de aquí abajo de, de la paleta de capas y pulsamos dos veces. Y ahí hemos creado dos capas, la capa 1 y la capa 2. En este caso, si ustedes quieren, se pueden parar sobre cualquiera de los iconos de los programas de diseño, tanto Photoshop, Illustrator, InDesign, importa, las funciones de cada uno. Ahí está. Bueno, muy bien, ya tenemos dos capas. ¿Las capas para qué son? Las capas son para trabajar en cada una de estas de manera independiente y para sobreponer elementos gráficos. Muy bien. Vamos a irnos a la barra de herramientas que está acá en la parte izquierda de la pantalla y vamos a elegir esta herramienta de selección elíptica. Vamos a hacer una máscara elíptica. Muy bien, para hacerlo simplemente nos paramos en nuestro documento nuevo, presionamos la tecla Shift o mayúscula y arrastramos y más o menos hacemos una elipse o una esfera que quede así, no tan grande, ni tan grande ni tan pequeña. Muy bien ya teniendo esta selección hecha vemos que los bordes parecen hormiguitas como, se movía, como si se moviesen eso significa que son que que estamos trabajando con una máscara de selección muy bien ¿Qué vamos a hacer a continuación nos vamos a ir a la capa 1 en este caso los nombres no son tan importantes lo que importa es el orden si está por encima o por debajo la uno de la otra no importa nos vamos a ir a la capa 1 y vamos a tomar una herramienta que hay en photoshop que se llama la herramienta de bote de pintura la herramienta de bote de pintura o de paint bucket tool que la encontramos acá en la versión español de photoshop se llama también se llama herramienta de bote de pintura lo tomamos ahí está o en algunas versiones de photoshop aparece aquí al lado de la, de la herramienta de degradado bueno cómo funciona esta herramienta del bote de pintura? Ella funciona aplicando el color frontal, ¿Cuál es el color frontal, este de acá arriba. En Photoshop se manejan dos colores, el color de fondo, que es para aplicárselo a la capa fondo de, las, de los formatos nuevos o de los espacios de trabajo que, que, que tengamos y el color frontal, el color frontal se utiliza para las herramientas de relleno, en este caso la herramienta de bote de pintura. Bueno, aquí pruebe un color con control z, deshacemos esto. Ahí está, recuerden que en Photoshop control z deshace y rehace un solo paso. Entonces podemos elegir cualquier color de acá, el que ustedes quieran, y él lo va a aplicar. Muy bien. En este caso no vamos a utilizar un color plano. En este caso vamos a utilizar un color que está basado o un relleno que está basado en textura que en inglés se denominan los patterns o en español se llaman los motivos donde los encontramos con la herramienta seleccionada nos vamos acá arriba a la parte superior izquierda del programa y activamos pattern o motivo muy bien los motivos o los patterns como ya les había dicho son texturas que vienen por defecto con el programa tú las puedes crear o, o el programa trae sus bibliotecas en este caso vamos a utilizar esta biblioteca si no la tienen activada eh, todas las versiones de photoshop la traen si no viene activada nos metemos a esta rueda de engranaje y le decimos patterns o motivos simplemente él nos va a preguntar reemplazar los, pat los motivos actuales con los motivos de motivos y simplemente le decimos ok para que los cargue si no les aparece muy bien si yo me paro sobre cada uno de ellos me aparece los nombres burbujas eh, woven flat ahí están los nombres de cada uno los pueden probar si quieren eligen uno y él les va a rellenar con dicha textura que ustedes escojan ahí está control z para devolvernos bueno en este tutorial vamos a elegir uno que es el quinto de izquierda a derecha, ahí está, que se llama arrugas o cuando ustedes se paran y dejan el, el cursor parado sobre él, esperemos a que nos salga. Ahí está, wrinkles o arrugas. Lo seleccionamos y lo aplicamos en la capa 1. Lo importante es que esta capa esté debajo. Muy bien luego nos pasamos a la capa 2 y en la capa 2 vamos a elegir una herramienta que es la herramienta de color degradado que es esta de acá el color degradado se puede aplicar de varias formas eh, photoshop ya trae colores degradados ya, ya predeterminados que los pueden aplicar simplemente dan un clic arrastran y sueltan ahí está lo pueden aplicar desde varias direcciones. Los colores degradados en Photoshop se pueden aplicar de distintas maneras. ¿Cuáles son, o, ¿Cuáles son esas maneras o esos estilos? Entonces, por ejemplo, tenemos el lineal, tenemos el radial, el de ángulo. Ahí está el de ángulo. Luego tenemos el reflejado, que es este, Reflected y tenemos también el que viene en diamante ahí está en este caso vamos a utilizar este que está acá que se llama el cobre o el copper. si ustedes se paran también les va a salir el nombre ahí está entonces nos paramos sobre él y le indicamos que lo queremos aplicar de manera radial ahí está radial lo tomamos y lo vamos a hacer eh, lo vamos a aplicar eh, a 45 grados nos paramos más o menos acá más o menos 45 grados y soltamos y ahí está muy bien esto para eh, para producir un efecto esférico para nuestro planeta ahí está muy bien entonces por ahora no necesitamos rellenar más ahora vamos a aplicar un filtro para que estos rellenos dejen de ser planos y se conviertan en un poco más esféricos. Que vayan pareciendo un poco más tridimensionales. A la capa 2 le vamos a quitar el ojo. Y, con, y visualizando la capa 1 nos vamos a ir al menú Filter o Filtro. Ahí está. Nos vamos a ir a un apartado que se llama Distorsionar o Distort en, en inglés y le vamos a decir esferizar o esferais lo activamos muy bien simplemente simplemente en el amount, o la cantidad le decimos 100% modo normal y le decimos ok y ya está si ven que el relleno se tornó un poco esférico perfecto luego vamos a ponerle el ojito a la capa 2 de photoshop al layer 2 y vamos a aplicar el mismo filtro en este caso como necesitamos aplicar el filtro igual sin modificar nada photoshop siempre acá me muestra el último filtro utilizado control f en windows o comando f o manzanita f en mac entonces le decimos esferizar y ahí no lo aplicó también muy bien ya hemos rellenado ya hemos aplicado el filtro esferizar ya no necesitamos más Utilizar esta que, esta máscara de selección. Para quitarla simplemente le decimos seleccionar o select y le decimos deseleccionar o deselect o comando D o control D. Y ahí ya está. Muy bien. Con la capa 2 seleccionada vamos a aplicar un efecto de fusión de capa. Las fusiones de capa que son son simplemente efectos que se crean superponiendo una capa con la otra. Para aplicar un efecto de fusión de capa debemos aplicarlo a la capa superior siempre para que se vea reflejado en las que hay detrás o debajo En este caso con la capa 2 activada vamos a buscar los efectos de fusión que se encuentra acá donde dice normal, normal y aquí están los efectos de fusión entonces tenemos disolver oscuro, multiplicar eh, tenemos los colores quemados o, o más iluminado el efecto screen bueno eso ya depende de los gustos pero en este tutorial vamos a utilizar uno que se llama diferencia entonces a aplicar el, el eh, este esta fusión de capa diferencia vean ya cómo se convirtió esto ya ya ya tiene un toque más más más profesional más más 3D, y como pueden ver, lo hemos logrado sin necesidad de, de, de utilizar tantas herramientas de forma sencilla y rápida. Bueno, ahora nos vamos a la capa fondo, y en la capa fondo vamos a volver a buscar la herramienta de bote de pintura. Acá está. Recuerden que está acá Paint Bucket Tool o, o bote de pintura. Muy bien, y la activamos. Y vamos a decirle que en vez de que utilice un patrón o un, o un pattern o un motivo, le vamos a decir que sea el color frontal o el color plano como tal. Y vamos a seleccionar desde acá un color negro. Para hacerlo rápidamente pueden dar clic acá para que Photoshop coloque los colores por defecto de fondo y de frontal y ya tenemos el negro. O simplemente se van acá y lo seleccionan y estuvo. Bueno lo tomamos y le damos clic sobre la capa fondo recuerden que tiene que ser sobre la capa fondo algo muy importante de photoshop es que siempre vamos a trabajar sobre capas photoshop siempre trabaja sobre capas en este caso le aplicamos color negro al fondo ahí está muy bien y ya tenemos la base para hacer nuestro espacio luego de esto nos vamos al menú filtro y en el menú filtro le vamos a decir eh, vamos a buscar un apartado que se llama noise o ruido y le vamos a decir add noise o adicionar ruido agregar ruido ahí está lo importante es que sea gaussiano para que esté difuminado y monocromático es decir en blanco y negro muy bien y acá ustedes pueden colocarle la cantidad de ruido que quieran obviamente sin exagerar o si no nos va a quedar ya demasiado estrellado el fondo lo vamos a hacer un poco muy bien luego de que ya tenemos nuestro fondo estrellado vamos a aplicar otro efecto que está en el menú filtro y en el menú filtro le vamos a decir render o interpretar y acá vamos a buscar un efecto que hay, que se llama Lens Flare o destello de lente. Esto funciona tanto en Mac como en Windows, no van a tener ningún problema. Y la mayoría de versiones de Photoshop traen, la, traen estos filtros de los que hemos estado hablando hoy. Entonces le vamos a decir Lens Flare. Recuerden que debe estar la capa fondo activada. Con esta ventana de diálogo activa clickeando vamos a colocar el destello donde nos parezca donde nos guste yo aquí lo voy a colocar en una en, un, en una esquina de la parte superior puede ser la derecha o la izquierda muy bien aquí podemos aumentar o reducir el brillo en este caso estamos simulando el sol lo vamos a dejar más o menos así y aquí podemos Configurar los tipos de lente de 50 a 300 milímetros de 35 milímetros o de 105 milímetros ahí está en este caso lo vamos a dejar de 50 por 300 un zoom ahí está dejamos ahí la, la iluminación o el brillo en 121% y le damos ok entonces ya tenemos nuestro fondo estrellado con el sol, muy bien Ahora, para que parezca un poco más real, vamos a seleccionar las dos capas y las vamos a juntar, las vamos a unir para poder aplicar un solo efecto, para poderle aplicar un efecto a estas dos capas juntas. Para ello vamos a utilizar el comando de mayúsculas, seleccionamos las dos y nos vamos al menú capa y le decimos merge layers o unir capas o fusionar capas o el comando e es decir manzanita e o control e en windows y ya queda una sola capa listo es decir ya ya quedaron ya quedaron las dos capas en una sola bueno para que parezca 3d y para finalizar este tutorial Simplemente lo que vamos a hacer es irnos al menú filtro y le vamos a decir render o interpretar y vamos a buscar un filtro que se llama Lighting Effects o efectos de iluminación. Muy bien, lo activamos y nos aparecen estos dos círculos con los cuales vamos a, a modificar nuestra iluminación para que parezca un objeto más tridimensional, un poco más real. Ahí está. Acá podemos modificar la, la forma de la iluminación, ampliarla o reducirla, simplemente arrastramos. Ahí está, la podemos colocar más o menos ahí. Ahí está. Muy bien. Y simplemente le damos acá arriba OK para aplicar y ya nos quedó nuestro efecto de, de, de iluminación muy bien como ven ya tenemos nuestro planeta que parece hecho en un programa de 3d pero no es simplemente hecho un photoshop con, con, con algunos efectos bueno ahora si ustedes ven los bordes quedaron un poquito como duros como se notan mucho para arreglarlos vamos a utilizar esta herramienta que hay acá que se llama la herramienta de que la herramienta de desenfocar vamos a desenfocar un poco los, los los bordes la activamos podemos acá elegir un tamaño apropiado 87 me parece que está bien muy bien y la dureza o el harness lo dejamos en que lo dejamos en cero listo para que el borde del, del pincel sea de esta herramienta sea eh, difuminado y no sea duro y con la capa 2 activada simplemente le damos un par de pasaditas para que el borde se, dé, se desenfoque un, un poco y no quede tan duro observen cómo cambia muy bien y ahí está y ahí nos quedó nuestro nuestro planeta. Si ustedes desean guardar esta imagen, simplemente se van al menú archivo o al menú file y le dicen guardar o salvar o control S, comando S, como quieran. Le ponen un nombre, en este caso le voy a colocar planeta2 porque ya tengo uno guardado en guardar. Y le voy a decir que lo guarde en formato PSD para mantener las capas editables. Y le decimos, ok, él siempre pregunta esto. Ok, muy bien. Y ya nos quedó guardado en formato PSD, que es el formato editable de Photoshop. Si lo queremos guardar en otros formatos como PNG, eh, JPG o, o tif o Targa o... O en lo que quieran simplemente le decimos file y le decimos save as o guardar como. Mayúscula control s o shift comando s manzanita s. Ahí está, save as. Y en save as elegimos el formato. En este caso lo vamos a guardar en jpg como para utilizarlo en web. Digamos para colgarlo en, en una red social o en facebook o en, o en donde quieran. Le decimos jpg. Le decimos guardar, lo dejamos en la calidad 12 que es la máxima y tamaño de archivo grande, no movemos nada aquí por ahora y le damos guardar y le decimos, simplemente le damos ok y ya nos quedó guardado en JPG. Para saber si nos quedó guardado le decimos a Photoshop abrir o open, menú archivo open, y buscamos nuestro archivo que hemos guardado en JPG. Ahí está. Ahí está nuestro JPG. Muy bien amigos, espero que, que este video tutorial les haya gustado. Les sea útil para, para su vida diaria como diseñadores. Y, y para que vayan aprendiendo a manejar este fabuloso programa. Hasta luego.